¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Esto es la poderosa. <risa> y el poderoso, o el flojo más bien, el flojo. Pues aquí tenemos la poderosa, ¿eh? Estoy grabando con la cámara trasera porque si no queda muy mal iluminado, ¿vale? Aquí tenemos a la Peque con nuestra luz oficial para que no nos digan nada y vayamos, pues un poco, un poco seguros, ¿no? Que vayamos un poco seguros por si sube cualquier coche, a ver. Hoy me han estado arreglando esto, no sé si lo apreciáis. Hoy han estado limpiando todas estas hierbas que bajaba yo como podía. Yo llevaba varios días, varios días, yo solo, o sea, yo bajándome por en medio del sendero, intentando mantener el sendero. Bueno, digo, a base de pasar por el sendero fino, fino, se me quedarán las matas altas, que son las matas estas, esta altura de matas. ¿eh? Digo, pues yo iba por aquí, por el sendero... Aquí corriendo y todo lleno de matas, pero digo, bueno, yo insisto, yo insisto, digo, a base de pasar un día y otro, digo, mantendremos el sendero, hay que mantenerlo, porque digo, como no lo mantengamos, no podemos correr por, por tierra, y tenemos que ir por el trozo de, de aquí, de, de asfalto, ¿vale? Y claro, es un poco pena, ¿no? Ya que hacemos trail, pues si tenemos que hacer series de cuestas, que aquí el, el cometido de esta, de esta calle es hacer series de cuestas, ¿no? Pues Bueno, al menos que podamos ir por, pisando tierra. Y hoy estaban los del ayuntamiento, que hasta le he dado las gracias al hombre, le he dicho muchas gracias, porque... No me he entendido, digo, muchas gracias, porque digo, yo nuevamente paso por aquí, estoy que me voy pinchando, que hay algún cardo de esos que pincha, digo, me voy pinchando, pero bueno, ahí voy pudiendo, poniendo, así que eh, me irá, digo, fantástico, el ¿no? hombre dice, pues ya a partir de ahora irás bien, irás bien. Digo, vale, muchas gracias. Y es eso, el hombre nos, ha, nos han estado apañando, pues este trocito chiquitín, el, el resto de montaña, no se toca, pero sí que el trocito chiquitín para que al menos todo esto de aquí, pues podamos pasar, ya sea con la bici, ya sea corriendo pues pisando tierra ¿eh? sin tener que pisar ni acera ni asfalto, ¿vale? fantástico, así que ya está solo un saludo eh, dar mucho ánimos a toda la gente, el vídeo lo voy a llamar mucho ánimo a los nuevos, que es como el otro día pero creo que hace falta ánimo y que, que muchos youtubers, muchos corredores eh, gente que llevamos ya tiempo metidos al final, sufriendo ¿no? a nuestro rollo eh, demos ánimo a la gente que empieza. Creo que es muy importante porque la gente que empieza, ya me entendéis, eh, o si sea, es que lo tienen todo más difícil porque no tienen la costumbre, no saben si van a aguantar, no saben si los dolores de la agujeta se van a ir. Pues se van, compañeros, se irán. Tranquilos que se irán con el tiempo. Yo ahora ya más o menos estoy bien. Estoy ya en la segunda semana y más o menos ya voy bien de pierna. Más o menos voy bien. Voy muy lento, pero voy bien. Y... Ya está, entonces eso, mucho ánimo a todos y a todas los que habéis empezado con la bici, corriendo, andando, paseando, a todos los que habéis empezado a hacer algún deporte, eh, mucho ánimo. Hoy estaba el día un poco que ha empezado a gotear, ahora son las diez y media de la noche, para que os hagáis un el día, a las once tengo que plegar. Eh, bueno, eh, además me ha salido el, el, el, he puesto a grabar con el track como con el GPS como si fuera bici de carretera y cuando llevo un rato digo... Hostia, digo, me marcaba el tiempo pero no me marcaba los kilómetros, pues error mío, así que una parte no está grabada Y ya está, vamos a hacer lo que se pueda, subir y bajar cuatro tres veces o algo así, no va a dar tiempo de más Y ya está, poca cosa, pero al final es constancia, trabajo individual, trabajo individual, no os preocupéis de que otros compañeros no puedan salir y tal Al final es trabajo individual, de verdad, lo digo siempre, eh, a ver si es que esto esté grabando Trabajo individual, no os preocupéis de que otros no no, no dependáis, de verdad, no dependáis para nada de otra gente. Olvidaros, no dependéis de nadie, tenéis que ir por vuestra cuenta. Que un día en carta ibais con alguien, con uno compañero, una compañera, fantástico. Pero si no, olvidaros. No penséis, hostia, mañana voy a salir, si no salgo con nadie, si la compañera no sale, yo ya no salgo. No, no hagáis así porque todos no saldréis. Olvidaros de cualquier... Eh, de depender de depender de otra persona que salga si otra persona no sale, da igual, tú tienes que tener claro que a ti te toca salir, sales y se acabó más tiempo, menos tiempo el rato que pueda, más fuerte más flojo, porque hay días que estamos cansados yo hoy estoy reventado, estoy cansado pero bueno, salgo a dar cuatro vueltas con la bici da igual, me despejo venía que hacía aire porque iba además que vengo con, el, con los cortos y digo, nada, aquí ni malla ni hostia aquí hay que aguantar con los cortos, y venía un virujillo ahí bueno de ese, pero como disfrutándolo el virujillo decir, hostia, qué airecito de la noche, ¿no? Disfrutándolo y todo, o sea, o sea que, bueno, ya está, no os doy mal la tabarra, pero mucho ánimo, ánimo a todos y a todas, eh, seguir saliendo, si no podéis salir una hora, salir 20 minutos, pero salir, no dejéis de salir, es lo importante, no dejéis de salir, ya digo, si no podéis más rato, salir menos, pero no dejéis de salir, porque como dejéis de salir es lo malo, ahí empezamos a fallar, ¿eh? Entonces salís, 10 minutos, o 10 minutos, pero hacer el gesto, salgo 10 minutos y me vuelvo para casa, pero habéis salido, ya habéis cumplido, y luego otro día con más ganas ya saldréis más rato. Ya está, hasta luego, un abrazo a todos. Adiós.